Vámonos inmediatamente al tema. Estudiantes protestan por reparación y construcción de aulas. Explícame esto. Con neumáticos incendiados, desechos en las calles y suspensión de docencia, estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo protestaron ayer martes exigiendo la reparación de cuatro aulas, reparación de la cancha, así como la construcción de ocho aulas con las en con la que las autoridades se comprometieron. Estas necesidades, además de la solicitud de personal de conserjería que confirmada por el director del Centro Educativo de Media, licenciado Nicolás Vázquez Rosado, el cual al ser cuestionado explicó que la Oficina de Cooperación Internacional que trabaja en colaboración con el Ministerio de Educación iniciará la reparación de las aulas en esta semana. Tras iniciar la manifestación de los estudiantes pertenecientes al Grupo Estudiantil Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER, miembros de la Policía Nacional acudieron al recinto escolar y lanzaron bombas lacrimógenas a los jóvenes protestantes. Ahí están las imágenes. Yo me quedo mirando las imágenes de ese, de ese acontecimiento. Y la verdad que uno tiene que, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el camino que nosotros llevamos? Miren esas imágenes. ¿Cuál es el camino que llevamos? Bien, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Apoya usted las protestas de estudiantes por deterioro de aulas y falta de personal en Centro Educativo de San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta, 829-451-3381. Es la vía de comunicación para dar respuesta a ella o opinar acerca de la pregunta misma. ¿Apoya usted las protestas de estudiantes eh, por deterioro de aula y falta de personal en Centro Educativo de San Francisco de Macorís. 829-451-3381. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven ve vivo a través de Telenor este Canal 10. Aquí estamos. Así es. Vamos al, al tema de una vez, Yerian. Adelante. Bueno, miren, la pregunta del programa. Hacia la producción es si se apoyan las protestas. Bueno, se pudiera apoyar la protesta, lo que no se puede apoyar es la violencia ejercida durante la protesta, que son dos cosas diferentes. Porque se puede protestar de otras maneras. Pero toca aquí volver a culpar al Estado, ¿por qué? Y a los gobiernos, porque los gobiernos se han encargado de tener, eh, por ejemplo, líderes que generalmente no son líderes y que tienen que recurrir a la violencia en gran parte para eh, conseguir este tipo de, eh, de paralización. ¿Qué resulta? Eh, antes, ustedes podían ver que quienes llamaban a protesta y la violencia era justificada porque eran normalmente reprimidos, eran perseguidos los líderes eh, estudiantiles, los líderes comunitarios, como es el caso de eh, Amin Abel Haspún, que era un estudiante brillante terminó, verdad eh, asesinado por las fuerzas leales del gobierno de Joaquín Balaguer eh, pero era un estudiante brillante y era un líder y evidentemente el sistema educativo de la República Dominicana y los gobiernos se han encargado de que no se levanten líderes como eh, Amin Abel como eh, a Mauri Guzmán Aristi eh, Germán Aristi de los palmeros, que hay que señores, hay que ver el, el discurso de esos muchachos jovencitos, no llegaban ninguno a 30 años, y, esos, y, y un discurso que usted lo trae de la época de ellos, lo trae a la época de ahora, y uno dice, caramba, pero qué gente, qué cuánto nivel tenían estos dirigentes, estos líderes de esa época, nosotros no le llegamos ni, ni, ni, ni a los tobillos, pues tenemos que decir la verdad, hasta el lenguaje lo hemos relajado, y entonces estos estudiantes, protestan, ¿verdad?, eh, supuestamente por falta de eh, aula, por falta de, y quizá la protesta sea válida. Ahora lo que no es válido es el método que están utilizando por la falta de liderazgo. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, aquí en San Francisco, eh, líderes que sean capaz, capaces de protestar, ¿verdad?, de generar eh, eh, verdad, Un, una paralización o generar, ¿pero qué es esto?, No, no, pero esto es increíble. Eh, pero además la policía tiene que tener un poquito más de control. Señores, miren, en ese entorno por ahí vive gente, en ese entorno ahí vive gente. Esa tiradera de bombas lacrimógenas no debe ser, por Dios, ustedes tienen que crear también, porque tienen que actualizarse, un mecanismo de defensa antimotines, qué sé yo, con el camión de agua, eh, conseguir el no, camión agua, de agua, agua. Agua, no, agua. Hay una cerquilla muy grande. Bueno, pues la sequía el agua. No, pero <risa> señores, miren, para eso hay camiones antimotines, que tú pasas con un camión y tú tumbas tú el que está por ahí. Mira, y se acabó el relajo. Este país es tan mediocre. Este, buenos días, Carolina, antes de continuar para... Buenos días, Amado, buenos días, Jan, y buenos días a toda la gente que está con eh, nosotros. Que aquí en la policía se pudrió, se dañó un camión antimotines, lanzador de agua... Y duró en la puerta de las dos puertas, la, de la izquierda. si sí, tú te sí. Ese camión duró ahí años, años, y se dañó. Finalmente lo, se lo llevaron una chatarra para la capital. Es un país mediocre, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes.? Que ese es el mecanismo ideal para este tipo de motines, ¿verdad? De, de, de situaciones eh, de, de protesta. Tú pasas por ahí con ese camión que tira un agua eh, eh, eh, fuertísima, ¿verdad? Sí, sí. Y además es un agua que supuestamente yo no lo he visto. Te no, mancha, no, es decir, que tú es que estás manchado sí. tú en esa protesta. ¿Eh? Sí. Entonces es importante pero, pero da duro Uf, sí, y, y te vea, tumba, exacto, claro que sí, exacto, nadie se, se, se quiere enfrentar a eso a y además no hay el peligro de que tú mate a una gente y además tampoco que tú asfixies a un niño eh, eh, que viva por ahí en la cercanía. y De manera que motivar tanto a los dirigentes estudiantiles a, a modificar su, su forma de protesta, a ser líderes de verdad y a la policía también, caramba, a modificar esa, esa forma de... de, de de repeler este tipo de protesta tenemos que modernizar, modernizarnos ya. Gracias. Carolina, adelante bueno, eh, la verdad que este centro y esta zona ha sido de conflictos durante muchos años, mucho tiempo siempre tenemos la situación por ahí de hecho, la gente ha optado por salir de esa zona claro. si, La casa de por ahí si la venden no sumamente barata tomando en consideración los precios de las viviendas totalmente y es totalmente y sumamente barata y los nativos de esa zona de quienes nacieron se criaron y pudieron ver crecer su familia han decidido dejar de lado de hecho hay varias casas en ventas sí, y hasta un edificio hay en venta en esa zona por ah, los bien. disturbios y la el malestar que causa quienes viven por ahí las mmm, la, la, o sea, la cantidad de manifestaciones que realizan los estudiantes En búsqueda de que le arreglen el centro Que también hay que decirlo, señores Da vergüenza Da vergüenza el tiempo y las condiciones de, de ese centro educativo Señores, hay que ver las ranuras Hay que ver las paredes Hay que ver que como hemos estado viendo La cantidad de sismos que se han estado dando en el mundo Y nosotros, y nosotros hemos tenido Movimientos de tierra muy importante, el último señores fue un movimiento muy fuerte Entonces, entonces, ustedes se imaginan la desgracia que puede pasar Si en este centro habiendo o impartiendo docencia o que estén los maestros O que haya algún tipo de reunión o que haya alguien parado al lado de un aula y le caiga encima Pero no estamos hablando de una condición que tiene un mes Estamos hablando de un centro educativo que tiene tiempo, señores. Pero ahí al lado hay un distrito. Hay un distrito, Sí, muchachos? sí, sí, ahí distrito. O sea, hay autoridades del gobierno al lado de... que no han sido capaces de poder resolver esto. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Por qué es tan imposible? ¿Por qué es tan imposible? Son cosas que lo que dan es vergüenza, diría mi abuelo. Eso parte el alma. Eso da vergüenza, que las autoridades de educación no hayan podido resolver este problema. Y se le ha pedido, y se le ha hecho de todas las formas, y estoy dejando de lado el tema inicial, que son las protestas. sino es la realidad de este centro educativo, señores... Y el resultado de la sí, protesta Sí, totalmente, van, van de la mano, sí, pero claro. mi, mi enfoque es la construcción. Y los pocos gestores, lo ineficientes que son las autoridades locales de educación, señores, es inaceptable que a la fecha esté ese centro educativo en estas condiciones. Ella está muy ocupado eso da Irina. lo que da es vergüenza ajena de las ocupado. autoridades locales. Está muy ocupado nombrando botellas. Vergüenza es lo que da de esta y de las otras porque eso tiene siglos, señores. Yo no encuentro la palabra que se apegue de manera más exacta a lo que pasa con ese centro educativo aquí en San Francisco de Macorís bien. no la hay y el tema de la protesta ni decir eh, todo lo que implica que ya tú gracias Carolina, buenos días Francis Jan Carolina, amable televidente yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas yo soy Francis Rodríguez, buenos días bien, adelante con el tema mira que eso estuviese ahí aún a esta fecha. ¿Qué? ¿Esa realidad ah. que la han vivido por años? Y que en el proceso de cambio y el 4% no le diera el tiempo para corregir esa falla. Eso está a pelito de un simple movimiento para ya definitivamente... Eh, Esperando seguro que le caiga encima a alguien. Y obviamente que la exposición de los estudiantes a este proceso de lucha frente a una policía que debe de conservar el orden es un proceso peligroso, pudiéramos estar lamentando cuando las autoridades tienen en sí, en su frente esa realidad que no debiera de estar a esta fecha en esas condiciones, han tenido tiempo suficiente y tienen los recursos suficientes. Yo me pregunto y le pregunto a la dirección, al distrito, o a los dos distritos que hay ahí, uno atrás y otro adelante. Sí, ¿Cuál es? Exactamente. Es decir, eh, 0706, 07, y 0705. Eh, sí. Están ahí. ¿Qué está pasando con ustedes como directores del sistema aquí? Vamos a invitar a la directora regional que se siente aquí. También a la directora Revisión regional. se vamos a invitarla, que yo tengo una cuanta pregunta que hacer. Ella no viene. No viene. Pero una funcionaria pública ¿Tiene que, tiene que venir. Claro, si se le Si, se, si le, se le invita y si no, decimos que no quiso venir. Si se le invita y ella no tempera una invitación de esta naturaleza que le da la oportunidad ah, no, vale. de hacer. ¿Que no público. coge el teléfono, me dice? ¿Eh? ¿Que no coge el teléfono la directora? No sé, no. Ah, no. bueno. Pues no sé cuál es el estilo de, de gobernanza ah. que ella tiene ni de cómo se, cómo administra eh, su tiempo. Yo las la veces que he llamado, he hecho contacto con ella, ¿no? siempre he tenido respuesta. Ahora, yo tengo una relación hasta cierto punto diferente sí. porque yo fui su profesor. Ah, ya, bueno. entonces... Eso puede primar. No, no, además... Eh, no tengo por qué opinar en correlación corre. al tema del teléfono. No, no, no claro, no, claro. no te voy a empujar no, no, yo, a... No, yo tampoco. No te voy me a me empujar a... ni yo voy a dejar que tú me empujes. <risa> pero, mira... Pero está abierta la invitación. No, pero está, fíjate algo. Fíjate algo. Parece que define entonces en esas condiciones que tú aseguras que ella toma la, la llamada. llamada, pero selectiva. Eh, estamos, lo lento. No, ¿quién, ¿quién me confirma esa información O de los números que conoces, porque la <risa> mayoría de la gente no no te iba a empujar, pero, pero te No, tengo no, que te no tengo yo, que yo empujar. estoy mirando desde la orilla. No, Ay, la mayoría de la gente, cuando no conoce el número, no toma la llamada. Sí, y yo, sí. no es porque sea yo, funcionario. Yo, yo, o sea, yo, yo, lo tomo yo no soy así, yo no, yo tomo los números. Porque eres de, tú que ah, de, no, no, alguien me está llamando o está necesitando comunicarse conmigo. Claro. Yo me molesta a las personas que le ponen, le dan poca importancia a las llamadas. Y si es como el meme que anda por ahí. Va. ¿Cómo sigue el muchacho? ¿Ustedes lo han oído? No, yo <risa> lo, voy no, a poner no, ¿cómo lo hace? Pues, pues mire, yo creo que en definitiva hablar de estos temas es ocupar en otra, en otra dimensión tantos temas o acontecimientos que se están dando aquí e internacionalmente en la República Dominicana también y que esto nos detenga a nosotros en una ciudad la, la educación y hasta el tránsito libre tránsito de esas comunidades que corresponden a la escuela Padre Brea. Mire, eh, uno pensaba que el tema del 4% iba a ser la panacea del sistema educativo en la República Dominicana sigue siendo correcto que el Estado disponga de una cantidad de esa naturaleza para el sistema educativo el tema aquí es ¿Cómo llegamos aquí? O sea, ¿por qué los funcionarios públicos han llegado a perder una serie de características que son básicas para el servicio público? El político, hacer política que implica propender por el bien común, indudablemente que se ha perdido. Mire, antes, después de la muerte de Trujillo, se desarrolló, producto de la libertad que, es, que produjo la desaparición del sátrapa, se desarrolló una clase política que tuvo un verdadero compromiso social y, una, y un respeto por la historia nacional y por su propia historia. Gente de honor, honradez. Compromiso, gente de conciencia cívica y ciudadana, respeto por las leyes, respeto por la gente, respeto por la dignidad del pueblo. Y eso a este nivel se ha perdido. Nosotros tenemos, dirigiendo este país a una serie de asaltantes de caminos, que no son diferentes a los atracadores que andan en los barrios, en motores, que salen a ver si encuentran algún cauto que anda en la calle, mal parado para llevarse lo que tiene, así vivimos nosotros en este país, lamentablemente, cuando llegamos aquí, en algún momento lo hicimos, ¿saben cuándo lo hicimos? Cuando, por ejemplo, Joaquín Balaguer decapitó el sistema educativo ostosiano en la República Dominicana, un sistema basado en la moral y cívica, un sistema basado en la honradez del ser humano, lo decapitó, ¿Usted sabe cuándo llegamos aquí? Cuando le permitimos a Jacqueline Malagón, ministra a la Sazón, bueno, secretaria de Estado de Educación a la Sazón, que quitara de los compendios de historia los 12 años de Balaguer, porque eso podía herir la sensibilidad del presidente a la Sazón, Joaquín Balaguer, otra vez, en el, en la, en el segundo periodo de los 10 años que duró gobernando después de, lo, después de todo el proceso. O sea, cuando, cuando llegamos ahí, cuando un pueblo olvida su historia, está obligado a repetirla. Entonces, todas esas cosas, eso pasó, señores, y nadie, ni maestros, ni maestros, ni opinadores, nadie se preocupó ni dijo nada. Al contrario, una gran mayoría apoyó esa decisión para evitar que el presidente se sintiera mal existiendo en un compendio de historia la, su, su impronta de 12 años gobernando este país en base al crimen, la sangre, la persecución, el odio, el miedo. Ustedes saben, entonces, esos acontecimientos, aquellos polvos trajeron pero, estos lodos. Pero yo estoy sorprendido. ¿Eh? y estoy sorprendido aquí. ¿Por qué? ¿Por pues no eras tú que decías que cuando revisaron la historia había como que darle la gracia a Balaguer? ¿O no, era Franco? No, no, no, y yo no. Yo siempre he reconocido. Yo siempre mi, mi, mi Yo siempre, porque, yo siempre no, he reconocido. Luchando, como que oye, tú un, un recuerdo vago de no, no, no creo, creo haber tu No, no, yo siempre a la, a he a reconocido que Balaguer, siendo un tipo tan inteligente como es, indudablemente que es un. Enseñó a hacer política. Pero la política. Esa política del día a día, ahora desde el punto de vista de su impronta como estadista, Joaquín Balaguer tiene mucho que explicarle a la nación, o tiene mucho de qué arrepentirse, tiene mucho que darse en el pecho, como ah, bueno. dicen los católicos. Yo creo las dos cosas, porque yo soy un hombre que admiro la inteligencia y la capacidad en, en, en, en mano de quien esté. No, y era un, era un sociólogo nato. No, no, no. Para él era no un brillante. tipo fuera de serie en ese sentido. Ahora, eso no quita que fuera un criminal. Ay. Eso no quita que fuera un asesino. Oíte, eso no quita que, que, que prohijó y Ay. sustentó ese mecanismo de gobierno, lo sustentó por 12 años. Que, me, que no me diga a mí, no los incontrolables. Es decir, que todos sus adversarios Óyeme. lo quitaba de frente. ¿Eh? No. Todos sus adversarios, no, no. eso es lo que Amado está diciendo. No, sí, no, es no. lo que refleja esa historia que Jacqueline. También quitó de la historia de, de la República Dominicana y precisamente es sesgada. Cuando tú haces un análisis en cuanto a la vida y obra de Balaguer, mira, referente de esa inteligencia probada, probada. ¿Eso no se le puede quitar? Es decir, probada. Un bueno, lo, estadista. Los psicópatas son la gente más bueno, inteligente. Eh, los un en son inteligentísimos. Gobernante con una característica de estadista. Acabado. Lo hizo desde que estaba a la luz, a la, al lado de Trujillo. Se comportó. Fue la persona que pudo dar la transición de una, de una dictadura de esa naturaleza a la democracia posterior obviamente a los acontecimientos de Juan Bosch te, y todas esas cosas bueno, no, no, era no, un problema la, es democracia, que mira, la, Amado, la democracia llegó aquí con el PRD bueno, pero el PRD que le da a él, a él mismo el PRD y el líder Peña Gómez es que le da a él el galardón de padre de la democracia bueno, no, pero, Porque fíjate pero, pero, una cosa Él pudo haberse pero eh, No, no, eso no lo dije yo No, no, estoy de acuerdo contigo ah, bueno, tú lo tú, pero, yo pero, pero tú sabes que eso no es Sí, real. bueno, pero fíjate una cosa ¿Qué hubiese sucedido si Balaguer asume La posición del sátrapa? Pero, ah, hubiese dado oye. paso con, Mira, control de las fuerzas armadas Control de una gran población Balaguerista Oye, oye Óyeme. Pero hay un aspecto que el que Amado citó al final, que fue el que quise traer, Ajá. no se le quitan todas esas cualidades que ustedes han mencionado ahora. Lo que se le carga a él sobre el pecho y sobre la espalda es la muerte, desaparición bueno, de muchas personas. Una cosa, o gente ¿qué sucede, que lo enfrentó ¿qué y que en ese momento era un peligro para la permanencia Mira, de él. ¿Qué sucede? Entonces, no, ninguno era un peligro. ¿Qué sucede? ¿Qué al queda? lado de este hombre viene una guardia y una policía que vivió la experiencia de Trujillo. Era una transición Aunque costó todo eso no, Pero en la subsistencia del mismo Pero fíjate, ¿qué hizo Camaño? Don Antonio decapitó el sistema Policial de la República sí. Dominicana Y el sistema de los guardias, y finalmente ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Bueno. Don Antonio le dijo a, a, ¿cómo se llama? El que estaba en San Juan de la Maguana Que no se quería ir, con un decreto del presidente Y dijo que no, y fue Y se, y se, lo, y se lo llevó, lo sacó bueno, a patadas Y ahí le, yo, eso yo, yo, le ganó aquí. El mote de mano de Piedra Vamos a hacer que, un por programa cierto, especial aquí era. De, <coughs> entonces, Estaba de moda, mano de, de Piedra Sí, pero Como fíjate una cosa, Amado, lo que, yo quiero es, lo que yo quiero es significar lo siguiente. En esa transición, en esa transición, mira Camaño, viene y sin mola aquí, en el 73. Ya no había forma de establecer que Camaño estaba haciendo algo para defender de la dictadura, porque no había dictadura y había sido electo bajo el esquema democrático de no, las porque, elecciones. Porque Camaño, Camaño lo que buscaba era eh, ¿verdad? la pero, vuelta a la, a la constitución del pero 63. Que, pero pero, pero todos los guardias dicen, ahora la gente dice, y los guardias y los que conocen el acontecimiento que fue Balaguer que dio la orden de que lo mataran. Oye, pero, pero fue, está ahí, búscalo. Sí, que fue un error, un, porque sí. debe hacerlo por la parte política. No, y no, no por y es que, óyeme, es que eh, sublevarse en un momento de, de control de la, de la nación era Mire. un suicidio propio, ¿Cómo es decir era un harakiri. Sí, pero, que pero, es a la parte llegamos? de la crítica aquí no es, la, una sublevación, una no es Mira la sublevación, no es la sublevación de que en tiene momento... 12 años de gobierno que dicen de crímenes. ¿Y qué pasó no, no, en el 84? Que ahí, no, no. ¿Qué pasó en el 84? Porque, por ejemplo, sí. porque tú Mamá lo puedes Kingo contar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú mira, puedes contar eh. las figuras. Sí. Pero tú, tú puedes contar las figuras. De la transición. Amor, es, es, no, es que tú Oye. puedes contar esas muertes que eran figuras. Ah, pero eran figuras. No, no, eran figuras. Y no, de lo del 84, que todavía no se sabe si oh, fueron 1.300 No hubo una transición a la democracia. Transición a la democracia hubiese habido en este país si hubiesen dejado gobernar a Bosch todo todos eso, todo esos bandoleros no, no comenzando, el... comenzando Comenzando con, con, con la iglesia católica que estaba llena ah, de bandoleros. Y es se mea culpa a la, la iglesia católica. No, nunca disculpo, lo ha hecho. No, no, el... nunca lo ha hecho. Ah. Lo acusaron de comunista lo acusaron de ateo y finalmente decapitaron la posibilidad del pueblo dominicano de avanzar hacia el futuro, teniendo detrás una satrapía de 31 y años. Videos y o sea, solamente el que daño que le hicieron a este país Qué esos mal. grupos. Esos grupos, la iglesia católica, la oligarquía criolla, los políticos insanos que habían en este país, son los, son los que han provocado lo que hoy nosotros tenemos. Nosotros no podemos, tú no puedes, tú no puedes pretender comprarte unos zapatos ferraganos si tú no has acumulado suficiente dinero para comprarte... Que una marca que una chancleta cuesta 600 dólares, carajo. A mí me pasó que fui a una tienda y encontré una. ¿Cuánto, un seis, ¿cuánto un 600, la gente no la chancleta? 600. La chancleta, una chancleta de casa, de Ferragano, cuesta 600 dólares. Yo vi una vez en una tienda una y la cogí. Cuando voy así? a la caja que me dijeron Pero que era si te dólares, te fui y la puse, te puse te otra te ves, vez en el mismo bueno. sitio, auténtico. Pregúntale a Rosaina para que tú veas. Señores. Señores, hay que analizar las la, la, la, la circunstancias políticas división. y sociales del pueblo dominicano. Nosotros estamos en un punto, en un punto de explosión sí. en este momento. ¿Para qué todo eso cuatro. político. Casi 200 mil pesos por un zapato. Sí, señor. Mira. Todo eso político. No, no, no, todo eso político. No, no, 600, oye, oye. No, casi 40 oye, no, no, no, eso, tres mil. Oye, todo eso. Sí, sí, a 3 mil zapatos, dólares. Zapatos, un zapato atrás. Ah, ah, sí, sí, también. Sí. Óyeme, óyeme. Sí, Todos esos políticos no, que no hoy día. Óyeme, todos esos políticos que hoy día nos están gobernando son asaltantes de camino en su gran ¿Para mayoría. ¿Para qué el 4 Gente que lo único que el que lo único que le interesa es la posición, el poder que ella representa, esa posición, y obtener beneficio Amado. de ella. Porque si no, eso que está pasando en la escuela Padre Hebrea, en mi antigua escuela de primaria, no debiera estar pasando. Cuando nosotros tenemos el presupuesto más alto claro. del país, lo tiene esa institución. Es, Además, una, es, incompetencia, es una Mira, incompetencia. el 4% solo ha servido para los niños que hacen los zapaticos, para los moñitos. Explícame una cosa, la... Angelita. ¿Para qué hay que cambiar el uniforme? Explíqueme esa vaina. ¿Sabe cuánto se van a ir? dos mil y pico dos mil y pico de millones de pesos cambiando siempre el llegan tarde por cierto llegan dos meses pero ¿por qué que hay que cambiarlo? Plazo, explíqueme